Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy les quiero hablar del porqué del cambio de WhatsApp a Telegram y por qué de los cambios. El porqué de los cambios. De Windows a Linux. El porqué uno cuestiona si darse la vacuna del COVID o no. Eh, por qué uno siempre está como molestando con esas cosas al resto. Y por qué el resto no comprende a la gente que obra de esta manera. Entonces, hoy voy a dar algunas razones. Y voy a explicar un poco cuál es el camino tecnológico, qué es el camino tecnológico y por qué se debe definir. Una persona puede estar muy definida políticamente, pero eso no la hace hábil en tecnología. Incluso puede ser profesor de informática, ingeniero o técnico, y eso no te hace hábil en el camino tecnológico. Lo que te hace hábil son las decisiones que vas tomando y las fundamentaciones acertadas que mantenés en el tiempo en base a, constante, a la constante revisión. Además, es un camino muy arduo el camino tecnológico. Imagínense querer ser un monje. Imagínense eso. No sería fácil. Esto del camino tecnológico tiene mucho que ver con eso. Ser consecuente con lo que uno piensa, siente, dice y hace. Yo te invito a que te cuestiones ahora mismo si tú logras hacer eso en mi caso puedo decirte que tengo una línea muy clara y muy cambiante también me desprendo con gran facilidad de lo que no me sirve a nivel tecnológico y a nivel de ideología y refundamento otras nuevas corrientes y cuestiones por lo que aprendo y como estoy permanentemente aprendiendo permanentemente analizando, siendo autodidacta, permanentemente diciendo, espera, déjame razonar, la verdad más extendida es esta, lo voy a comprobar por mí mismo. Entonces eso afecta a la utilización de los sistemas operativos, por ejemplo, yo ya no uso más Windows, uso Linux desde el año 2007, imagínense lo difícil que fue para mí cambiar de del sistema que usa todo el mundo, más o menos, a cambiar a que usan unos pocos, y a tener problemas con ese sistema operativo y, y que los demás te digan ah, viste, como en realidad vos también tenés problemas con Linux ¿para qué hiciste eso? ¿para qué te complicás la vida? a veces uno lo hace conscientemente y a veces inconscientemente es el camino tecnológico en lo que quiero, es en lo que quiero insistir mucho el camino tecnológico personal ¿tá? que está lleno de cambios primer cambio en el año 2007 de Windows a Linux y sin vuelta atrás Después vienen otros cambios, de Intel a AMD, por ejemplo. Yo ya no utilizo más la tecnología de Intel, ni la recomiendo. Y lo más interesante es que puedo fundamentar por qué la gente debería cambiarse a Linux y por qué no debería usar Intel. Pero es mi camino. Hay gente que escucha, hay gente que no, hay gente a la cual le interesa, después de escuchar le interesa porque eh, le resulta interesante el discurso, pero después no lo aplica. Entonces, yo lo que sí intento cada día de mi vida me esfuerzo mucho por ser consecuente con lo que pienso lo que siento, lo que digo y lo que hago tiene que ser todo lo mismo si estoy hablando de política tengo que hacer política pensar en política, sentir en política y hablar en política si estoy en tecnología tengo que pensar en tecnología sentir lo que es la tecnología dar un discurso tecnológico y hacer tecnología no basta con eh, usar software cerrado software de código cerrado pero eh, usar software de código de código abierto y hablar de eso solamente es decir eh, o estás o no estás haces o no haces cómo es la cuestión y no se trata acá del purismo y no se trata acá del radicalismo se trata de ser consecuentes ser consecuentes conozco muchos profesores de informática profesores de informática conozco ingenieros y conozco técnicos muy preocupados por la privacidad pero siguen usando Windows pero siguen usando Whatsapp entonces vamos a dejar ese discurso si es que no pertenecemos a él en el año 2007 se inició un programa hecho por la izquierda, por más, por la izquierda, por el Frente Amplio, en realidad, que no es la izquierda, es el partido que representa o que intenta representar las ideologías de izquierda aquí en Uruguay, y que a mi modo de ver no lo consigue. El, el Frente Amplio instaura, del, de la mano del MPP, del Movimiento Participante Popular, 609, Tupamaros, instaura un montón de... Eh, modificaciones en la educación básica de Utu a mi modo de ver, ya desde ese momento para mí, a mí me, me surgieron muchas dudas y no veo además que haya una autocrítica fuerte hasta el día de hoy habiendo pasado 15, 14, 15 años de esa política lo que hay es un gobierno de derecha hoy que está haciendo un revisionismo pero el partido asociado a la izquierda instauró esa idea y nunca más la revisó es el FPB, formación, de Profesion eh, formación eh, profesional básica, de la cual yo fui profesor hasta que un profesor amigo y muy querido me dijo ¿para qué das eh, clases acá si tanto te quejas? vos no deberías dar eh, clases acá y eso fue lo mismo que me pasó con whatsapp cuando el grupo facebook dijo o aceptas esto o te vas, yo dije me voy y no voy a volver atrás cuando ese compañero me dijo, ¿para qué seguís dando clase en el FPV si no estás de acuerdo en nada con esto? Me hizo reflexionar y dije, es cierto, terminé ese año y no di clases nunca más en el FPV y jamás voy a dar clases en el FPV. ¿Está bien? Eh, entonces, hay cuestiones que se hacen por consecuencia, pero consecuencia del ser consecuente. ¿sí? Pensar, sentir, decir y hacer. En aquel momento, en el 2007, cuando me cambié de Windows a Linux, no solamente empecé a comprender cómo funcionaba Linux, sino que me di cuenta que había un mundo mucho más sano desde ese lugar. Y que todos esos mitos de que yo esto en Windows lo podés hacer y esto en Linux no, no es cierto. No es verdad. Y que, que te metes en Linux y te metes en una isla, no es verdad. Te metes en una isla cuando te metes en Mac, por ejemplo. Linux es el sistema operativo eh, más socializable. Y esto lo podés tomar a nivel político y lo podés tomar a nivel eh, humano o social. Prefiero que lo tomes a nivel humano o social, porque sos, si sos una persona de derecha y querés usar Linux, estás en todo tu derecho y está buenísimo que lo hagas. Y no tiene nada que ver con la política lo que vayas a hacer, tiene que ver con lo social. Linux se basa, al igual que Wikipedia, en una construcción popular enorme. Es un producto popular hecho por la gente del pueblo, para la gente del pueblo incluidos los empresarios dentro de ese pueblo es una masa enorme que construye una cosa socializable y socializante y esto sí es un discurso político pero no es un discurso de izquierdas a no confundir más allá de que de la ideología que yo eh, tenga yo lo que estoy hablando es de, en términos sociales entonces cambio de windows a linux primera cosa rara que hago y primera cosa por la cual mucha gente me empieza a considerar distinto. Después de eso, como les dije, cambié de cabeza, como soy técnico desde esa época también, en redes y en máquinas, dije, no uso más Intel ni IBM, no sirve, es superior a MD, ¿cuánto van a tardar los demás en darse cuenta? No sé, yo ya cambié. Entonces, llegó el colmo de una empresa a la cual yo compraba, que hoy en día, si existe, debes ofrecer un servicio horrible, porque en el momento en el cual fue literalmente apedreada por eh, quejas de sus usuarios, lo único que hacía era cerrarse, no atender el teléfono, y proceder de manera totalmente nefasta a nivel empresarial. Una vez llamé por teléfono, no importa a quién, y le dije, quiero 10 eh, placas, 10 procesadores, 10 eh, juegos de memorias, así, así, 10 unidades de disco, bla, bla, bla, bla, para armar máquinas y 10 gabinetes. Eh, los procesadores tienen que ser AMD, Serie A. Y la persona me respondió por mail. ¿AMD? está seguro? Por supuesto que estoy seguro. Y si no hay AMD, no compro. Entonces, otro hecho que me define como una persona extraña. En, es, en aquella época, porque estaba hablando de lo del 2014, estoy hablando ya. ¿tá? Y así me he pasado a otro tipo de tecnologías y hasta que no haya otra que me demuestre que es más barata y buena, o mejor que lo que estoy utilizando, y a un precio razonable, voy a seguir así, porque todo el tiempo estudio lo que hago, todo el tiempo estoy fundamentando, y tratando de contrastar lo que se dice por ahí, con lo que yo pienso, y con lo que yo estudio, y con lo que encuentro, con la información que encuentro, entonces, ahí llegamos a, al punto de cambiar de WhatsApp a Telegram, y la gente preguntando, ¿por qué lo haces? hay profesores de informática que al de hoy, Año 2021 me ¿por dicen, qué, ¿por qué cambiaste a Telegram vos? Pero yo pregunto, ¿cabe esa pregunta? De, de, de un ser tecnológico a otro, ¿no se sobreentiende por qué? Pues yo entiendo que una persona, que un ser no tecnológico, entiendo que no lo entienda. Y hasta que le moleste un poco y todo. ¿Saben qué? Todos mis amigos, con excepción de uno o dos, enseguida que yo me cambié a Telegram, o se cambiaron totalmente a Telegram, o instalaron Telegram también, solo para comunicarse conmigo. Hoy en día, después de meses, entendieron que también está bueno comunicarse con otras personas por ahí y ya lo empezaron a utilizar. Entonces, Telegram no va a prosperar a menos que prosperes vos, tecnológicamente. A menos que vos abras la cabeza y salgas del discursito tonto, ah, pero esto es lo que más se usa, así que yo voy a seguir en esto. Bueno, seguimos en la misma. Si vas a seguir usando eso porque es lo que se usa, bueno, vas a ir por el barranco como van todos los demás, como las ovejitas que van por ahí. Y perdón si estoy siendo un poco duro, pero ya ven que estoy siendo muy abierto, muy honesto y muy neutral también. Entonces, ¿por qué cambié a Telegram? Porque no me sirve más WhatsApp. Porque en primer lugar me dicen, o lo usás o te vas. Entonces me voy, igual que la vacuna de COVID. O firmás o no te la damos. Entonces no firmo y no me la doy. Otro tema también. En las instituciones educativas están haciendo bastante presión con ese tema, no es legal presionar a un funcionario a nivel laboral para darse la vacuna del COVID porque la ley no, no, no obliga, yo soy libre de darme o no darme la vacuna después las reflexiones que yo pueda tener las puedo compartir con mucho gusto pero no por eso soy un débil mental, un irresponsable o una persona con corta visión de futuro al revés, es así quien piensa eso, porque no está entendiendo por qué tengo un montón de justificaciones por los cuales que, que la gente me da para que me vacune. Y lo estoy razonando, lo estoy meditando todavía. Yo ya sé qué vacuna me quiero dar. Todavía no llegó a Uruguay. Y no es la de Pfizer. O Pfizer. ¿ta? Eh, pero es otro tema, eso es otra cosa que me hace un poco más raro también, ¿no? O bastante en este momento. ¿Por qué no uso más Facebook? ¿Por qué no uso más ninguna red social que no sea LinkedIn, YouTube y ahora Telegram? y bueno, y blogger, que, que escribo desde el año 2010 también, y pongo todo ahí, soy sumamente transparente. Entonces, ¿por qué? Porque estoy transitando mi camino personal, y ha de ser respetado tanto como yo respeto los yerros y las malas decisiones de los demás, y también respeto las buenas decisiones. Entonces, lo que exijo es ser respetado en mi camino, y lo que busco para las personas que me quieren es que me acompañen, que me ayuden a ser diferente y que sean diferentes también, porque tenemos un montón de medias verdades expresadas como totalitarias verdades que nos están impidiendo crecer como sociedad, como seres, y nos, está, nos están impidiendo pensar también. Entonces, esto es un llamado a la reflexión. ¿Qué camino tecnológico estás desarrollando vos? ¿Tenés un camino tecnológico? ¿Tenés idea de lo que era? ¿Tenías idea de lo que era esto antes que te hablara alguien de esto? ¿Sos consecuente con tu camino tecnológico? ¿Usás todo aplicaciones de código cerrado o todo aplicaciones de código abierto? ¿Que sos un, una, un amante de Linux pero usás un iPhone? ¿Sos un amante de Linux pero también tenés a Windows para las cosas que no te salen en Linux? ¿Sos transparente pero ocultás que no te diste la vacuna? No sos consecuente vamos a ponernos a razonar, hace falta pensar y hacer un mea culpa, si como sociedad queremos mejorar, respetémonos, y tratemos de entender los mensajes que nos da el otro sin pensar que el otro es un tonto, por no decir otras palabras, espero haberte ayudado un poco, un poco, a razonar, eh, ya los que me conocen saben que soy muy filosófico, muy social, muy político también, muy pedagógico, también soy muy autodidacta y que llevo adelante todo con mucha voluntad y con mucha fuerza, con mucha convicción. Nada de lo que digo es porque sí o porque me, me, me lo encontré en un panfleto tirado por la calle. ¿Ah? Entonces es eso. Eh, pensá en qué camino tecnológico eh, querés transitar. Te deseo un buen día y espero sigas viendo mis videos. Un abrazo.